Quien te quiere, no te ignora. Muchas veces podemos estar tan ciegos que no nos damos cuenta de cómo otras personas nos manipulan y se aprovechan de nosotros para lograr lo que quieren. Es importante que abras los ojos y aprendas a diferenciar entre quienes son los que valen la pena y los que no. Existe una creencia popular que dice que cuando eres ignorado, más atraído te sentirás por esa persona. Hay muchos que aplican esta técnica algunas veces puede funcionar pero en otras pueden aburrir a su objetivo es natural que una persona se interese en aquel quien le brinda misterio e intriga a su vida porque esperan con ansias a que les vuelva a mostrar empatía esto no puede ser considerado amor porque estás frente a alguien que manipula su beneficio tus emociones quien te quiere su intención siempre será verte feliz siempre no te quedes esperando una muestra de cariño, deja de autoengañarte. Cuando no estás consciente de lo que está pasando, puedes empezar a creer que esa persona siente algo por ti cuando no es así. Esto es precipitarse y no aceptar la realidad. Solo quieres ver lo que imaginas en tu cabeza. Cuando te aman, encuentran la manera de hacer que las cosas funcionen, aun a pesar de las dificultades que enfrentan. Si esa persona solo se pone en contacto contigo cuando le da la gana, es una señal clara de que te está utilizando. Si pospone encuentros contigo de manera frecuente para quedar con sus amigos porque le apetecía más, no existe ese amor que tanto juras en tu mente. Y si juega a perderte, déjalo ganar. Es mejor dejar ir a alguien que no te hace bien, y para esto debes dejar de justificar todo lo que hace. No digas que no quieres sentirte presionado que es muy independiente y por eso no le gusta pasar el rato contigo porque son mentiras que te van a herir cuando te des cuenta de cómo es todo en realidad. Es momento de que saques la venda de los ojos, esa que te impide ver que no te aman y por supuesto lo más importante es que te autocalifiques y mira si eres una persona que depende mucho de la opinión de otros, esa necesidad por querer agradar siempre. Hace que te vuelvas sumisa y aceptes todas esas malas actitudes que jamás le dirías a un amigo que soporte. Seguramente te sientes confundida por todas esas palabras y actos por parte de la persona que te ignora, tanto que no sabes si hablarle de tus sentimientos. Esa sensación es tan fuerte que puedes frustrarte si no existe una comunicación normal entre ustedes. Seguramente hay algo que no está funcionando como debería. Recuerda que tú también necesitas cariño, y si no lo recibes de su parte, puede que la otra persona no tenga ni el más mínimo interés en hacerlo. Cuando eres bueno, no provocas inseguridad en otros. Si te sientes feliz con esa persona, pero te aterra decir lo que piensas por miedo a cómo va a reaccionar, va a provocar que no te desenvuelvas tal y como eres, y querrás cambiar tu forma de ser solo para agradarle. No te quedes con aquel que solo te da excusas cuando tú decides invitarlo a hacer algo juntos. Está más que seguro que no le agrada mucho la idea de que tomes la iniciativa, ya que él te va a buscar solamente cuando necesite algo de ti. No te sometas a este tipo de situaciones porque en algún momento empezará a doler. Es por eso que es tan importante que se hablen claro desde un principio para impedir que jueguen con tus sentimientos. Muchas veces es nuestra culpa por no querer asumir las cosas, pero más temprano que tarde te darás cuenta de que es mucho mejor aceptar la realidad que darte la espalda a ti mismo. Si decides compartir tu vida con alguien más, asegúrate de que te apoye, que te acompañe. Alguien que se siente feliz y afortunado de tenerte en su vida y que te lo demuestra en todo momento. Eso es lo que tú mereces y no tienes por qué esperar menos. Cuando obligas a que haga todo esto por ti, vas en contra de una relación sana y normal. Toma las cosas con calma. No insistas, si ya intentaste por mucho tiempo y no funcionó. Cuando vives la espera de alguien bueno en tu vida, vas a sentirte agotada mentalmente. Quédate con aquel que hará todo lo posible para demostrarte que te ama de verdad. De lo contrario, mantente alejado. Nunca debes dejarte llevar por lo que pudo ser y lo que podría pasar, porque la realidad siempre va a ser clara y claro, difícil de aceptar para muchos. Al fijarte en ti, te darás cuenta de que eres tú el del problema cuando sigues empeñado en alguien que te ha rechazado anteriormente y que te ignora cada vez que está cerca de ti. No te sientas menos persona porque no te demuestran el mismo afecto que tú a ellos. Ten en cuenta que no puedes cambiar las decisiones de otras personas. Mejor toma distancia y sigue con tu vida normal, lejos de estas malas experiencias. Algún día vas a encontrar a la persona indicada para ti, y tendrás un futuro bastante prometedor. No trates de buscarlo de inmediato cuando salgas de una relación. Date tiempo para sanar y reflexionar. Todo llega en su debido momento y te traerá muchas lecciones de vida. No te dejes llevar por las apariencias. Muchos tienen un gran vacío en su interior y querrán transmitirlos a aquellos que son más débiles. Nunca dejes que te conviertan en el plato de segunda mesa. Esa no es opción para nadie. Evita que una relación te trate de esa manera. El respeto es lo más importante en una relación y así como tú lo das, debes exigirlo. Ámate a ti mismo y mantente alejado de esas personas que son malas y les gusta hacer daño. Gracias Marco. Sí, el que te quiere, no te ignora. Ya venimos hablando de esto en repetidas ocasiones. Y sinceramente, es muy real Quien te quiere te da la posición Que quiere que tengas Si tú eres una persona que se complace con menos Pues siempre serás menos Ahora bien, si eres una persona que añora siempre una posición alta no porque tú seas más que los demás. No, al contrario. Por el hecho de que... ...tú como persona... ...te des una posición alta. Déjame decirte que los demás lo harán. Esto es fácil, simple y rápido. No esperes menos de nadie. Espera todo de esa persona que quiere tenerte en su vida que espera tenerte en su vida sin presión sin que tú le digas que te trate de una manera aunque muchas veces nos toca hacerlo de esa forma muchas veces nos toca posicionarnos ante los demás para que nos quieran como se debe Es que esto es así No tienes por qué Meterte en tu cabeza Que estaba ocupado o ocupada y que no te va a dar la atención porque tiene muchas cosas en su mente. Cuando una persona está contigo por medio de pretextos. <ríe> déjame decirte, amigo o amiga. ¿Qué son esos pretextos? Te está dando pretextos para seguir contigo. Te está haciendo sentir como cualquier cosa. Y créeme que tú mereces más que eso o tú eres cualquier cosa si eres cualquier cosa no te preocupes eh, basta con que cierres este video y dejes hasta acá esto pero es que muchas veces podemos estar tan ciegos que no nos damos cuenta de esta sensación que nos da estar con una persona que no nos ama como nosotros le amamos a esa persona que no nos quiere como nosotros le queremos pero es que esto es muy normal, y es cuestión de aceptar, porque no todas las personas nos van a tratar como nosotros queremos que nos trate, pero es cuestión de madurez, es cuestión de entender que la vida es muy efímera, que la vida te da ciertas enseñanzas para que no te entregues con cualquier persona y para que aprendas a escoger muy bien. Recuerda que cada relación que tienes es un reflejo tuyo, de lo que eres realmente tú. Si atraes personas malas, déjame decirte que el problema no tanto es de las personas malas que se acercan a tu vida, sino de ti mismo, por atraer ese tipo de personas. Yo sé que estás preparado para eso. Esto ha sido todo por ahora. Que Dios te bendiga.